Nosotros estamos nueva vez en pie de lucha diciéndole a las autoridades que nosotros nos aguantamos más la problemática que nos afecta a la comunidad de Villaverde y los grullones de segunda etapa. Nosotros estamos aquí en pie de lucha para decirle a las autoridades que nosotros ya estamos cansados de aguantar el mal olor y la problemática del dengue que nos está afectando bastante a los niños y a los adultos también. Nosotros aquí estamos diciéndole a las autoridades que vengan en auxilio de nosotros que ahora es por tres días más, ya hacen tres meses que se hizo una protesta y vinieron de Santo Domingo y nos dejaron lang lang. vinieron solamente a hacer el bulto a dar una medida en la comunidad y no se ha cumplido nada de lo que ellos han prometido. Entonces, por lo tanto, le decimos al gobernador, le decimos a las autoridades competentes que vengan en auxilio de nosotros, porque de lo contrario, en la próxima semana si no hay un diálogo con nosotros, promesa no, sino hecho. Si no hay un diálogo con nosotros, será de manera extendida la protesta con más problemática de la que hay. Todo hace tres meses que nosotros hicimos un paro por dos días. Ahora quisimos hacerlo por tres días. Si no nos responde, vamos a hacer un tiempo indefinido. Eh, hay un sinnúmero número de niños en, en la escuela y en Conani, los éticos están sumamente llenos. Ustedes saben que el, el dengue y la malaria está acabando. Entonces, esa agua negra lo que produce, puede producir la malaria. Estamos apoyando la zona de Villaveide porque tienen varios años, varios años con, la, con la cloaca tapada. Entonces, tenemos una escuela ahí de, bastante grande para tener toda la croca tapada. Entonces, la escuela de Conani, hay ciento y pico de niños, y para ellos des desembocar en la, la FF Cali, tienen que caer un camión, centena, para que suba todo para arriba, para ellos seguir trabajando y seguir dando clases. Entonces queremos, queremos que el gobernador se dé vuelta por aquí, que se dé vuelta por aquí el gobernador. Porque si no ven, tenemos gente que nos vengan a ayudarnos con esto rápido, que han venido muchas veces a medir, vienen, miran, miran por todos lados. Y siguen igual todos. Y si no vienen en estos tres días de huelga, vamos a tener la huelga para abajo, para la libertad, para todas partes a ahí.